Seguramente has visto muchas veces el nombre de LibreDT en estos videos. ¿Ya? Aparece bajito, aparece el logo, pero si yo te dijera que LibreDT no es el nombre de nuestra empresa. Eh, LibreDT es uno de los proyectos que tiene nuestra empresa más asco. Esta semana estamos eh, celebrando el cumpleaños número 10 de la empresa y este podcast es parte de esa semana. De hecho, les quiero contar, adelantar, que eh, hicimos unos regalos, seleccionamos 10 clientes y estos clientes van a recibir un regalo, así que si eres parte de esos clientes y estás viendo este podcast, por favor avísenlo en los comentarios de que te llegó un obsequio de, de nosotros. Como ya hemos venido diciendo en otros videos, durante este año empezamos a generar contenido de valor. Estamos tratando, recuerden, de hacer un podcast todas las semanas que sube el día miércoles y estamos haciendo un live los días eh, jueves en la tarde. Ya, eh, el, el, el live pasado, por ejemplo, yo estuve acompañado de otra persona eh, y tratamos de, un poco de eh, hacer un, algo parecido a lo que hacemos con Catalina en, en, en estos podcasts y resultó bastante bien. El día de hoy estoy nuevamente con Catalina y ella nos trae un nuevo caso del de, eh, área de atención al cliente que vamos a revisar en este podcast. Bueno, el tema del que vamos a conversar esta semana eh, corresponde precisamente al caso de Daniel. Daniel se contactó con nosotros vía Ticket. En el podcast anterior comentamos lo, lo que eran los tickets Y bueno, él se contactó con nosotros y nos indicó precisamente de que tenía un problema. El problema era que él no, no, no estaba visualizando en la bandeja de intercambio de libret los documentos que sus proveedores le, le estaban enviando. Bueno, en base a esa consulta, el área de atención al cliente obviamente realizó un, un seguimiento en la cuenta. Sin embargo, frente a estos casos no es tan sencillo de ingresar una opción y ver que en esa opción ya, ya está eh, la respuesta al problema cuando, cuando nosotros ingresamos a ver el, eh, el problema o el caso del cliente. Ya hay varias, hay varias pestañas y varias opciones que se, que se tienen que revisar para eh, llegar finalmente a verificar si existe o no existe eh, una correcta configuración de un correo. Eh, entonces, bueno, el área de atención al cliente revisó y encontró efectivamente que el problema en este caso era de que no estaba conectado el correo de intercambio con LibreDT. Una, una cosa importante que hay que considerar es que en LibreDT, a ver, cuando diseñé LibreDT había, había que hacer una definición y esa definición era qué correo usar para los correos de intercambio. Entonces, uh -huh. habían dos opciones y que de hecho la mayoría de los proveedores hace la que no hice yo. No sé si fue una decisión, hoy, hoy día creo que no fue una decisión buena. En su momento fue medio eh, complicada porque había que explicar a los usuarios que necesitábamos un correo, que es lo que vamos a ver ahora. Pero básicamente las dos opciones son el proveedor de facturación provee este correo, se encarga de la configuración, o el cliente provee el correo y nosotros lo configuramos, que es el caso de nosotros. ¿Por qué se decidió por esta segunda opción? Básicamente porque no queríamos, o yo no quería en ese tiempo, eh, quería evitar, mejor dicho, sí quería, quería evitar problemas que hubieran con justamente las configuraciones de los correos, los bloqueos por spam y que eso afectará a otras cuentas. Entonces, porque, porque si tú tienes un puro correo donde recibes todo y por qué motivo ese correo no seco sé, pues si se te llena el correo si no tienes el cuidado y no lo monitorea y se llena, o si no, no va a poder ser correo nuevo, o si ese correo cae en spam, no vas a poder enviar correos, los vas a enviar, pero al cliente le va a llegar a spam. Entonces, en este caso, claro, como tú dices, cada cliente tiene que configurar los correos, es una configuración que apoyamos nosotros, pero cada cliente es responsable de proveer ese correo y que esté correctamente configurado. Obviamente, si hay algún cambio, quizás fue lo que puede haber pasado acá, eso hay que revisarlo. Y eso a nosotros nos ayuda y nos garantiza, en el fondo, que eh, el cliente siempre va a tener un correo de él, de su propiedad. Eh, da lo mismo el tipo de correo que sea, pero va a ser un correo de él y que no se va a ver afectado por lo que otros usuarios nuestros hagan con esos correos. Claro. Porque son totalmente independientes. Claro, y por eso mismo, eh, el tema de los correos igual es un tema, es un tema amplio. ¿no? no es, como comentaba al principio, que es revisar una opción y, y con esa opción ya sabemos cuál, cuál es la solución o cuál es el camino que tenemos que tomar. Por eso voy a plantear algunos términos que tienen relación directa con lo que es el tema eh, que vamos a ver hoy. Ya que trata específicamente de eh, la bandeja de intercambio, el correo de intercambio. Los puntos que vamos a, eh, a ver en este podcast son el correo de intercambio, también llamado correo de contacto empresa, el XML de un DTE, la bandeja de intercambio y el acuse de recibo. A ver, estos cuatro puntos que tú explicas son eh, cuatro puntos que se deben considerar en todos los casos, no solamente si estamos trabajando con software de mercado, si nosotros estuviéramos trabajando con el software de impuesto interno. El proceso similar. La única diferencia es que en el caso de impuesto interno, ellos son los que se hacen cargo de, de la mantención de este correo. Bueno, y ahí aparecen estos problemas que son los que nosotros evitamos manteniendo correos separados. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, que a veces uno le manda un correo a un cliente que es de impuestos interno y te llega un correo de rebote diciendo, eh, básicamente, la respuesta es no hay espacio. Eh, sale en inglés normalmente y tiene otra traducción, pero eh, básicamente dice que no puede recibir el correo y que uno no lo reintente después. Entonces, esas son las cosas que nosotros evitamos. Ahora, en impuesto interno igual existe este correo de intercambio. Y este correo de intercambio es el que se utiliza para el llamado proceso de intercambio de documentos tributarios electrónicos. Y este proceso de intercambio es, es, es aquel proceso en donde mi proveedor me va a mandar a mí como cliente el XML del documento y yo como cliente le voy a mandar la respuesta a él. Uh -huh. Ahora, esta respuesta se normalizó después. Eh, originalmente había que hacer un intercambio de XML, pero ¿qué pasa en la práctica? que los clientes, que los proveedores muchas veces no mandan lo de XML, no te voy a decir que siempre, pero nosotros de vez en cuando nos no llegan casos de facturas que recibimos por impuesto interno, pero que no nos mandan de XML, pero lo que era más común era que el cliente no hiciera el acuse de recibo, no, no, o sea, en el escrito rigor no daba la respuesta eh, al, al proceso de intercambio, entonces por eso también que creo yo que el 2017 impuesto interno lanzó este acuse automático, uh -huh. que vamos a hablar ahora. Eh, pero básicamente, si tú utilizas el software de eh, impuesto interno o un software de mercado, tienes que tener un correo de intercambio. La única diferencia es que si eso lo haces con impuesto interno, te lo el impuesto interno. Okay. Lo, lo importante en este caso es que el correo de intercambio sea eh, un correo de uso exclusivo de la empresa. Ya en este caso, el cliente tiene que llegar eh, idealmente con un correo que destine exclusivamente para lo que es que el proveedor le envíe lo XML a ese correo. Ya, porque si no, muchas veces ocurre que los clientes ingresan al, al correo, realizan alguna desconfiguración o marcan lo, los correos como leídos y eso ya va a producir una, una alteración en la configuración y, y no va a funcionar como, como esperamos nosotros que funcione. O sea, de hecho, en el caso del libre de LibreDTE, el correo no tiene que ser usado porque LibreDTE lo que hace es que toma los correos no leídos. Entonces, si sí, el, el, el usuario nos da, por ejemplo, no ha pues pasado a veces que nos dan el correo contacto arroba empresa punto Si tiene el correo contacto arroba empresa .cl, probablemente ese correo también lo usará alguien de la parte administrativa o vento, algún área dentro de la empresa y va a entrar y va a dejar marcado como leído los correos. Claro. A veces nos han dicho no, pero que nosotros hacemos una, un filtro o no lo vamos a ver o cualquier cosa. No, en la práctica siempre los terminan uh -huh. Entonces, por eso que eh, lo que nosotros recomendamos es que sea un correo específico para la plataforma y que no sea un correo que alguien más vaya a estar usando. Tú anteriormente nos comentaste sobre eh, que el proveedor envía el XML, pero me quiero detener en ese punto y que nos expliques más o menos qué, a qué te refieres con XML, ¿qué es un XML? El XML es básicamente un archivo que tiene una, una estructura. O sea, eh, eh, imagínate, yo, yo tomo esta hoja de papel, esta tabla de papel tiene un texto que yo puedo entender, pero yo podría organizar esto. Por ejemplo, esto, para los que no la alcancen a ver, es una especie de pauta. Nosotros lo usamos para hacer los podcasts. Y esto, por ejemplo, tiene un título. Entonces uno podría decir, mira, el título de esto es tanto. Que eso no dice acá. O sea, acá yo no tengo título a esto. Y después tengo cierto orden. Tengo listas de elementos, tengo personas que van diciendo algo. Y puedo tener incluso un, un, un fin o un tip, por ejemplo. Entonces. Eh, el XML es básicamente una forma de extraer estos datos de acá y mostrarlo en, una, en un formato estándar que puede leer un computador, uh -huh. donde claramente está identificado, en el caso de la factura, dónde está el folio, dónde está el tipo de documento, dónde está el detalle de ese documento, etc. O sea, es una forma, es una representación eh, técnica de los datos. Y la gracia del XML es que ese XML contiene todos los datos de la factura. De hecho, el XML es más completo que el PDF, normalmente. ¿Ya? Porque... El PDF es una representación gráfica de ese XML, pero el verdadero documento tributario, el que tiene que mandar el proveedor de intercambio es el XML. Uh -huh. Por eso pasa mucho que a, a veces no se ven esos documentos y es porque no tengo el XML. O sea, si no tengo el XML, no puedo ver los documentos. Uh -huh. Entonces ahí es donde necesitamos que el proveedor mande esos XML. Y la respuesta que se le da al proveedor, que en la práctica, si no me pregunta a mí, yo no sé si ya, ya, ya sirve de algo enviarla, pero es parte del proceso, eh, se da también a través de, lo, de un XML que tiene otra estructura y, y, y tiene otro significado, pero básicamente eh, sigue siendo un archivo XML. ¿Por qué? Paréntesis, Porque digo que esa estructura no sé si tiene mucho sentido hoy día? Porque hoy día la puse se hace a través de la página de impuestos internos. Entonces, eh, esos XML, la verdad, yo no sé si impuestos internos alguna vez los consideró o no realmente mal. Yo creo que la, la solución, y aquí voy a hacer una opinión personal, yo creo que la lo que hizo un puesto interno en el 2017 con el acusa recibo de la página fue un especie de parche. O sea, como vio que no se estaba cumpliendo ese proceso de intercambio completo, dijo, bueno, los voy a forzar a que hagamos el acusa recibo de la página y ahí nadie se salva. Claro. Ya, mira, antes de, de continuar, quiero comentar sobre la bandeja de intercambio. Ya, en LibreDT existe una opción específica que es la bandeja de intercambio. La bandeja de intercambio tiene relación con los temas que hablamos al principio, los cuatro puntos. Ya, la bandeja de intercambio es eh, una sección de la página de LibreDT donde llegan los documentos que eh, mi proveedor ha enviado a mi empresa. Eh, esta bandeja de intercambio mencionaba anteriormente que va a funcionar correctamente siempre y cuando esté la configuración del correo de intercambio hecho correctamente con LibreDT. Bueno, esa bandeja de intercambio tiene varias cosas. Eh, yo creo que los usuarios de LibreDT al menos. Esto es algo de LibreDT. ¿eh? No necesariamente todos los sistemas están hechos igual. Pero la bandeja de intercambio en LibreDT permite aparte de visualizar los documentos, eh, permite hacer los acuses de recibo. Y ahí permite también eh, ver otra información, ver, permite ver el registro de compra y puestos internos, sale o sea, añadiendo con el tiempo a medida que usted no va agregando cosas, añadiendo funcionalidades, porque los usuarios la han venido pidiendo y después usted no la ha tenido disponible. Entonces, una de las cosas que se puede hacer en, en, en esa bandeja de intercambio también es, eh, es, dar, es dar la respuesta. O sea, yo recibo el XML y también puedo generar esta respuesta. Pero que esa respuesta se da de dos formas. Primero, esta respuesta que se da por correo al cliente, uh -huh. o sea, se le responde con estos x que hablábamos recién, y o se le mandan al, al, al cliente por correo, que son los que yo personalmente no sé si se están usando para algo o no. Eh, sí, se podría estar usando. Se, se me ocurren algunos casos que no vienen ahora, pero podríamos conversar en otro momento. Y lo más importante, sí, se da la respuesta a impuesto interno. Y ese es como el caso más importante, porque tú haces el acuse librete y, y, y, o, o, o el reclamo, porque también puede ser un acuse recibo o un reclamo, y el reclamo se informa directamente a impuesto interno. Y esa es como la parte importante. Algo importante que tienes que considerar respecto a la de recibo es que ustedes tienen ocho días para hacerlo. ¿ya? Y estos ocho días son contados, y esto es súper importante, son contados desde el día que día y hora que impuesto interno recibe el XML, ya O sea, yo como proveedor le emito una factura a Catalina, por ejemplo, y la mando a impuesto interno, pero no se la mando a Catalina. El tiempo parte hoy día, desde que yo la mando a impuesto interno, impuesto interno me la acepta. Si yo le mando la factura a Catalina siete días después por correo, ella va a tener solo un día para procesarla. Porque el tiempo no es desde que se recibe por correo. De hecho, puede pasar que yo nunca la reciba por correo. Y ahí es donde aparecen estos problemas de por qué no puedo ver ciertos documentos o por qué me aparecen documentos en mis documentos recibidos que yo nunca acepté o recibí. Y es porque hay proveedores que los mandan a Impuesto Interno, pero no me los mandan a mí. Entonces, tip, revisen la bandeja de intercambio. O sea, perdón, revisen los documentos pendientes en Impuesto Interno Me la seguida. Porque si no le han mandado los XML de intercambio, y tienen un documento en impuesto interno, no es excusa para decir, ah, es que yo no sabía que estaba ese documento ahí, por eso no lo procesé. Entonces, tienen que revisar los documentos pendientes en impuesto interno. Ahora, en el caso de LibreTe, eso se puede hacer directamente en LibreTe, DTE también. Para que la acuse de recibo se realice con éxito en la plataforma de LibreTe, hay ciertos puntos que se deben considerar. Entre ellos, por ejemplo, es tener correctamente configurado el correo contacto empresa en LibreTe. Y este fue el caso particular que le pasó a Daniel en este punto. Ya, él no tenía correctamente configurado el, el correo debido a que él realizó un cambio en la contraseña. Y acá hay algo en lo que voy a recalcar bastante, que es cuando eh, el cliente tiene, tiene configurado el correo contacto empresa en libre de T, para que los documentos que el, el proveedor le envía a la bandeja de intercambio, eh, cualquier cambio que se realice, ya sea un cambio de correo, un cambio de contraseña o que cambiaron de proveedor, cualquiera de esos cambios que se realicen directamente en el correo eh, se tienen que informar a, al área de atención al cliente. ¿Por qué? Porque no basta con que ustedes realicen el cambio en su correo. También es una configuración que se tiene que realizar aparte directamente en la plataforma de librete Entonces, eh, a Daniel lo que le ocurrió fue que realizó el cambio en, en su correo, pero no realizó el cambio en, en librete ¿Y, y si el cliente no quiere avisar, qué hace? Bueno también es una opción. Si él no nos quiere avisar eh, que haya realizado o no haya realizado un cambio en, en la configuración de su correo precisamente, si él no nos quiere avisar, entonces él tiene que ingresar a la plataforma y actualizar los datos. O sea, por ejemplo, si él actualizó la contraseña y no quiere informarnos a nosotros de la contraseña, que ingrese entonces a lo que es la configuración del correo en librete y que actualice la contraseña. Eh, acá algo muy importante que las configuraciones que se realizan en las cuentas no necesariamente nos tienen que dar toda la información a nosotros, o sea, ellos también pueden ingresar a cambiar, por ejemplo, el nombre de fantasía, la dirección, el uh -huh. número de teléfono uh -huh. e incluso el correo. De, de hecho, eso es súper importante porque a veces pasa que los clientes piensan que dependen de nosotros para hacer esos cambios. En realidad eso no es necesario, o sea, a ver, la configuración es muy grande, a algunos les le, pues, le, asusta un poco, pero la configuración pueden hacer de todo. O sea, todo lo que se puede configurar lo pueden configurar ustedes, el administrador de la empresa lo puede configurar. Entonces, si ustedes cambian los correos, cambia los impuestos de impuesto como dice Catalina, cambia los datos de la empresa. A veces no, no han escrito clientes que nos dicen, eh, si sí, lo estás pidiendo y nos pediste esto, disculpa, pero te vamos a dar de ejemplo, que nos han dicho, oye, cambié la dirección de mi empresa, me la pueden cambiar. Eso se cambia en tu configuración, no lo tenemos que hacer nosotros. Eso lo puedes hacer tú. Entonces, a veces pasa que los clientes se enojan con nosotros y nos dicen, no, es que las facturas me están saliendo mal porque ustedes no me han actualizado la dirección. Cámbienla. Pueden cambiarla. No, nos tienes que esperar a nosotros. Eh, no, es que los correos, no, los correos de los proveedores no me llegan y no puedo ver las facturas porque cambié la contraseña. Bueno, cambia la contraseña. No tienes por qué esperar que nosotros lo hagamos. O sea, puedes hacerlo tú. Obviamente, si no sabe dónde se hace y nos puede esperar, nos escribe, abre un ticket de soporte, nosotros te orientamos. Pero todas esas cosas están en las configuraciones y ustedes las pueden cambiar. Eso es súper importante. Sí, la, la, la misión y, y, el, y el principal motivo que tiene lo que es el área de atención al cliente eh, es enseñarle al cliente. Nosotros no queremos clientes que sean 100% dependientes de nosotros porque también tenemos que considerar que nosotros no trabajamos los fines de semana, por ejemplo. ¿Y qué pasa si ocurre una emergencia el fin de semana? van a tener que esperar todo el fin de semana hasta el lunes que no. volvamos a trabajar. Entonces esas son una de las cosas por las cuales nosotros decidimos, ya sea crear documentación, crear estos podcasts, crear los live, crear contenido que sea de valor para el cliente, para que el cliente pueda realizar cualquier acción en la plataforma sin depender de nosotros. No, y eso no es necesario. O sea, la mayoría de los cambios que se hacen, a ver, eh, saliendo un poquito del podcast, pero la mayoría de las consultas son o por cosas de configuración que las pueden hacer los clientes o cosas de integraciones que están explicadas en la documentación. Entonces, eso es la mayoría de los casos. Ahora, volviendo a este caso, eh, además justamente para este caso ah, hay una documentación de cómo se configura el correo y está bien explicado. O sea, sí. está explicado tanto como se... Por ejemplo, ¿qué pasa con la contraseña si está usando un correo de Google? Que hay que hacer algo específico. ¿Cómo se configuran los servidores IMAP o SMTP? Todo eso lo tenemos en la documentación. Obviamente esa documentación... Puede ser un poquito técnica. Entonces ahí es donde nosotros los podemos ayudar. Pero consideren eso. O sea, nosotros la, la tenemos disponible. Es algo que pueden hacer y las opciones las pueden cambiar. Claro. Y tomando también en cuenta el segundo punto, dice acá que el proveedor tiene que enviar el XML al correo de intercambio de la empresa. Esa es otra cosa que también se explica en estos instructivos de la configuración de, de los correos. ¿Cuál es el formato eh, que tienen que traer los XML cuando el proveedor está enviando el, el documento a mi correo de intercambio? Sí, mira, nosotros hicimos el año pasado un ajuste ahí en la plataforma y lo que se hicieron fue agregar varias preguntas. Que no sé si a veces eh, quizás los títulos pueden no, tener, no sean los más claros, pero hay, por ejemplo, en la bandeja de intercambio hay una pregunta que dice, ¿por qué no veo mis PDF O en los documentos recibidos, ya no recuerdo dónde. Eh, pero dice, ¿por qué no veo mis PDF? Entonces, si a ustedes les faltan PDF, pinchen esa pregunta y ahí está explicado que nosotros estamos mencionando. O sea, documentación, tenemos mucha. Como anécdota, una vez un cliente se quejó con nosotros porque teníamos demasiada documentación y no sabían dónde leer. Bueno, si están perdidos con eso, no escriben y nosotros les vamos a decir qué documentación es la que sirve para resolver su problema. Tercer punto, tener actualizado en el servicio de puesto interno el correo de intercambio. Eh, el correo de intercambio no tiene que estar actualizado solamente en lo que es Libre de ¿Por qué? Porque cuando el proveedor quiere enviar el, el, el XML a nuestro correo, es importante de que nuestro correo esté informado en lo, que, en lo que es la plataforma de impuesto interno, porque de ahí es donde el proveedor se informa cuál es el correo de intercambio, en este caso, por ejemplo, de, de Daniel. Mm. Ya, Daniel eh, sí tenía el, el correo actualizado en lo que es la plataforma de impuesto interno, pero la, el problema de él fue el primer punto, que fue que tenía, eh, había realizado un cambio en la contraseña. Pero, a, a, aquí hay una cosa adicional sobre ese correo, o, o, o dos cosas adicionales. La primera es que eh, ese correo en LibreTE usted lo pueden ver fácilmente en la bandeja de intercambio. En algún lado, abajo, si no me equivoco, al final sí. hay una pregunta donde dice, si no tienes tus documentos en PDF, revisa que tu proveedor lo haya enviado a este correo. Y ese correo que aparece ahí, ese puntualmente no es configurable en la plataforma. ¿Por qué? Porque ese correo se lee desde impuestos internos. Impuesto Interno todos los días, en alguna hora del día, no solo lo actualizamos en la noche, pero todos los días eh, libera, el listado de los contribuyentes con sus correos. Y ese listado debe ser usado para actualizar los sistemas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí ocurre el segundo problema. O la segunda acotación, mejor dicho. No problema, la segunda acotación. La primera era que el correo existe eh, en esta parte de abajo de la bandeja y la segunda cotación es que eh, los proveedores deben o deberían actualizar este listado de correos todos los días. Y ahí aparece otro problema porque eh, no sacamos nada con tener el correo actualizado en impuesto interno, que es lo que dice Catalina, si mi proveedor de software, LibreTED sí lo hace, si mi proveedor de software no actualiza ese correo con los datos que están en el impuesto interno. Entonces, si, si, si su cliente, o sea, si, si, claro, si su cliente está reclamando que no le llegan los documentos, revisen que el correo de intercambio al que están mandando el documento sea el correcto. ¿Qué hacemos nosotros en LibreTED para evitar eso? Tenemos automatizado eso y todos los días se actualizan esos datos. Bueno, para finalizar, vamos a resumir algunos de los varios puntos que hablamos en este podcast. Eh, el primer punto es siempre se sugiere tener un correo que sea de uso exclusivo de la empresa para lo que es el tema de, de los correos de intercambio. Eh, segundo punto importante que tenemos que mencionar acá es que el proveedor siempre nos tiene que enviar a nuestro correo de intercambio el XML del documento. No nos sirve el PDF. El PDF, eh, si, si el proveedor envía el PDF, lo que hace LibreDTE es... Es como que no, no puede extraer el PDF y para, para mostrarlo en la bandeja de intercambio, por eso es necesario que, que el, el proveedor envíe lo que es el XML del documento, porque en base al XML se va a generar el PDF. El tercer punto es siempre dar el respectivo acuse de recibo a los documentos, ya en la fecha en la que corresponde, que era lo que tú mencionabas anteriormente, que una cosa es cuando me llega impuesto interno y otra cosa es cuando me llega el correo. Sí, no, y ahí, ahí pasa este caso de fin de mes también, donde eh, te llega el documento el 30 del mes o el 31, dependiendo del mes, y si tú no haces el acuse de recibo, el documento pasa al mes siguiente. Claro. Entonces, ahí hay que tener también ese cuidado, porque eh, son ocho días automáticos, pero si el documento, por ejemplo, eh, está, no sé, pues con venta a crédito o no ha contado, ese documento podría pasar el mes siguiente. Y, y, y es muy importante que los sepan que ese documento va a quedar en el mes que se haga el acuse de recibo. Sí. O sea, si el, acuse, si el documento llegó el 31, pero el acuse se hizo el primero, el documento va a quedar el primero. ¿no? O sea, va a quedar el mes siguiente, no el mes en que fue recibido. Claro. Entonces, por eso es tan importante el acuse, el acuse es súper importante, sobre todo en diciembre. Bueno, y como estábamos, como estábamos mencionando anteriormente, eh, para que el correo funcione correctamente, ya sea después de realizar algún cambio posterior a la configuración inicial que nosotros realizamos, eh, dos opciones. Si no, si no pueden configurar el correo ustedes con la información que nosotros estamos ofreciendo, contactar el área de atención a, eh, al cliente y el área de atención al cliente los va a apoyar para realizar las actualizaciones del correo, pero siempre tener lo que es el correo actualizado con libret y con eh, impuesto interno. Quiero insistir un poquito en esa última parte que dijo Catalina. A ver, yo recién les dije, tenemos todo documentado, tenemos todo escrito, pero es verdad. O sea, a veces, y yo me acuerdo de este usuario que nos dijo que teníamos mucha documentación. Y es verdad. Entonces, si bien nosotros tenemos todo documentado, también entendemos que, uno, puede ser documentación muy técnica, o dos, que a veces cuesta encontrar las cosas. A veces uno no sabe en dónde buscar. Entonces pregúntenos. Nosotros la documentación la conocemos de memoria. Entonces, a nosotros... Antes una cliente no le cuesta nada. Si usted le dice no es que no sé configurar los correos, ¿cómo lo hago? Y le van a decir no les, va, no les van a mandar el paso a paso cómo se hace eh, escrito en el mismo correo porque eso ya está documentado. Entonces probablemente les van a mandar, les dicen, mira en este enlace está la información, revísala. Si tiene cualquier duda nos pregunta porque como dijo Catalina hace un rato el, la labor de nosotros es orientarlos y enseñarlos para que ustedes puedan ir aprendiendo y resolviendo sus cosas cosas que en el día de mañana. Si tiene un problema y nosotros por qué motivo no estamos disponibles de manera inmediata o es un fin de semana, por ejemplo, ustedes pueden resolverlo. Y esto funciona. No es, no, es, no es algo que se nos haya ocurrido hacer ayer esto de generar documentación. Nosotros funcionamos así desde siempre. Siempre hemos funcionado así. Y los clientes que tenemos ya conocen esa forma y trabajan de esa forma. Entonces, eh, si tú recién estás partiendo con nosotros, te recomendamos revisar esa documentación. Es muy útil, es muy completa y en el peor de los casos nos puedes preguntar algo que no esté documentado. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a documentar y te lo vamos a enviar. Bueno, y finalmente, eh, bueno, como siempre agradecer a Catalina por, el, el, por traernos problemas. Catalina no, siempre nos trae puros problemas acá en la, en la oficina, es, es la chica de los problemas. Pero también es la chica que los soluciona. Ya, ella es la chica que soluciona los problemas eh, con su equipo de atención al cliente. Entonces, eh, recuerden que estamos haciendo estos videos, eh, do, estamos haciendo videos en la práctica dos veces a la semana. Eh, el, el, el contenido es similar, eh, pero recuerden que el podcast estamos trayendo problemas que son eh, reales, de clientes reales. Que nos va pasando y nos vamos mostrando y vamos explicando un poco cómo se solucionan y qué vamos haciendo. Y, lo, y la idea de los lives del día fue entregar un poquito más de contenido. No es un problema en particular, sino que ya entregar un poquito más de contenido. Y ahí voy a estar participando eventualmente incluso con otras personas. La semana pasada participé con Magdalena y probablemente vamos a tener otros invitados que son de la empresa y también externos de la empresa. Eh, así que si no estás suscrito, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo podcast.